Un hombre de arma a tomar una vez dijo yo yo conozco al diablo y ya estaba con él ¿no? y ya estaba con él, yo conozco al diablo uh -huh. y ya estaba con él, así que no jueguen conmigo Juanito Antiguo, saludos para Juan Antiguo donde quiera que se encuentre eso es preocupante, un abrazo de acá eh. bueno, fue anunciado señores y suspendida una rueda de prensa ayer lunes en la cual el Gabinete de Política Social del Gobierno anunció que se daría a conocer un nuevo informe sobre las acciones en las que presuntamente incurrieron autoridades de la pasada administración del presidente Danilo Medina sobre la supuesta sustracción de fondos de los beneficiarios del programa Quédate en Casa. En la invitación a la prensa, la entidad indicó que también hablaría sobre otras alegadas irregularidades llevadas a cabo por responsable de esa área, la que presuntamente fueron detectadas en las transferencias monetarias destinadas a los ciudadanos más afectados por la pandemia del COVID-19. El Gabinete no dio detalles de las razones para la suspensión de la rueda de prensa, la cual estaba pautada para el mediodía de ayer. Recordamos que esto no sería la primera acusación de irregularidades. El presidente Luis Abinader reveló que no se tiene ninguna información sobre inventarios, deudas, pagos y compras en el plan social de la presidencia, debido a que se llevaron todos los discos duros de las computadoras y las dejaron vacías, por lo que hay una investigación en curso. Sobre este particular, la ex directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, la señora Iris Guava, aseguró, no se llevaron los discos duros de la institución, aunque dijo también que, que, hacia, que se hacía llevándose un disco duro si toda la información está en las nubes. Bueno. bueno, vamos a ver, Francis. Bueno, lo que sí espero es que haya una buena actitud de, de darle precisamente seguimiento bajo el debido proceso. Porque hacer anuncios podría quedar ahí en simplemente un escándalo y podría también dañar el debido proceso. Es importante los datos que estamos, estamos recibiendo como feedback de lo que se está recibiendo porque a la fecha tengo entendido que ninguna de las alcaldías de la pasada gestión hicieron auditorías ni advirtieron nada. No hay una como si callo yo, tú callas por mí como si fuera un plan cuando veíamos que en la mayoría de alcaldías del país habían manejos dudosos. Las dudas de los salientes no existen, de que había una descom descomprensión del debido proceso y de la gestión. Se aprovecharon al máximo. Y sobre todo los que salieron. Entonces, lo que yo aspiro a, ahora es que tengamos la madurez de shows, show pasados, de esos mismos que se hacen aquí en la República Dominicana y terminan en show, en un espectáculo. Yo creo que el gobierno de Luis Abinader no puede darse el lujo de que las cosas terminen en un espectáculo. Y de hecho ya Miriam Germán ha dicho que no será tolerante con respecto a corrupción ni a imputados ni a. pero que se le va a respetar el debido proceso, se le va a respetar sus derechos, porque a pesar de los pesares, de eso se trata, de que el que sea juzgado no tenga la más mínima oportunidad de alegar, de alegar, de alegar que se le han violentado uno de sus derechos, porque sus hechos son precisamente las pruebas de delitos que han cometido en sus distintos ámbitos. Y sabemos que tienen un prontuario que solamente en un país como el nuestro terminan viéndose por los mismos canchanchanes como que son habilidades del político y no que son robos del político, aprovechándose de su, de su posición y burlando todo estamento. Yo estoy consciente de que a pocos meses terminará la gestión de cuatro años, y ahí es que se refiere el artículo, los artículos que discutíamos respecto a la permanencia en sus puestos hasta que vengan las autoridades que lo sustituyan, está la Cámara de Cuentas. Uno de esos organismos es la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque en la medida que esto se denuncia, se pone en conocimiento al Ministerio Público. Este Ministerio Público de Miriam y de los adjuntos tiene la oportunidad de hacer los levantamientos previos, pero tienen la necesidad, obligación de que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y poder someter a la justicia a cada uno de esos Incumbentes que salieron y dejaron trazas de delitos que hoy pueden ser juzgados y por primera vez, como dice Adoco, que vi una información en el Diario Libre, de que estas autoridades tienen visos o tienen vista de que no habrá impunidad, pero solo se logra, solo si sí y sí hacen las cosas correctamente y se salen del show mediático para que no terminen como los demás. Y con, y entonces concluyamos un periodo en el cual la insatisfacción social se potencie y no sabremos entonces a quién en quién creer. Yo creo que aquí hay mucho por donde cortar, hay mucho que revisar y hay mucho por lo cual castigar y hacer justicia a la economía dominicana. Bueno, Georgián. Bueno, es... Como, ¿Por dónde comenzar, verdad? Miren, a mí me preocupa, incluso en la, primera, en la primera plana hoy del Listín Diario, si lo pueden ubicar muchachos, la primera plana del Listín Diario hoy, ahora mismo vi online, me preocupó ver una información de que, la, de que supuestamente, se dice eh, posiblemente eh, borraran información sensible de la Procuraduría. Y a mí lo que me llama a, a la atención es quién está sacando estas informaciones a la luz pública. Porque, cuidadito con eso de comenzar a hacer bulla, bulla, bulla, lo que, lo que está planteando el compañero Francis, para, para después terminar en nada, nada, nada. Recuérdense ustedes aquí, y hay que recordarlo, la bulla y la expectativa que se crearon aquí con el caso Marley Martínez, que el propio Ministerio Público se encargó de promover la complicidad, la complicidad, la complicidad, en los medios de comunicación, incluyendo el abogado que vino, eh, José Hopperman, que todo el tiempo mantuvo a la población y a la sociedad con un discurso de complicidad, complicidad, complicidad, para entonces luego terminar eh, no consiguiendo lo que buscaban porque no tenían las pruebas suficientes. Entonces hay que tener como que cuidado, mírenlo aquí, si lo pueden poner en full pantalla, por favor. Sospechan, borraron información sensitiva en la Procuraduría. Se supone que eso es, y ya tienen la información, ...sobre eso, eso es para inmediatamente comenzar a someter gente... ...lo mismo pasa con los discos duros que se ...porque a han mí no me van a decir... ...ese es el cuerpo del delito... De ...a mí no me van a decir que ese tipo de institución... ...va a tener las informaciones sueltas... ...por nosotros aquí en la empresa donde estamos... ...el que borró un dato se sabe de qué computadora fue... ...si tú aquí en, en la empresa donde nosotros estamos... borraste un dato o entraste a una carpeta... ...y, mo y modificaste algún contenido... ...inmediatamente eso se sabe... ¿De qué computadora fue? ¿Y para eso hay cámara en cada oficina? ¿Para ver quién estaba en esa computadora en el momento en ese momento determinado? O sea, eh, eso de estar haciendo tanta bulla, me parece... Eh, todas las instituciones están haciendo lo mismo. Todas. Lo que yo quisiera ver es que eso se, se, se convierta en acusaciones. Y, y mejor aún, que eso se convierta en condenas. Eso se convierte en condenas. Porque es eso de, de estar haciendo denuncias... Eh, a la ligera tenemos que acabarlo en este país, para en que no se va a acabar porque a, a, a, a, apuesto a que Miran Germán no ha citado a, a Elías Báez, que fue la primera denuncia que se hizo ya desde el poder, Elías Báez, que era diputado eh, dirigente del PRM que dijo que habían encontrado micrófonos en una jipeta oigan esto él dijo, denunció eh, cuidado que encontramos un micrófono en una jipeta pero nunca presentó los micrófonos, ni tampoco la procuradora lo llamó. ¡Nunca! Entonces, ¿de ¿qué es lo que le podemos exigir a la sociedad? ¿Qué es lo que le estamos mostrando a la sociedad? Un show mediático, un circo para que se embullen, como se dice en el campo, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que todo esto, y atención a, a Luis Abinader, como que deberían pararlo, eh, la denuncia. Eh, pasarle esa denuncia, usted tiene una denuncia, ah, mira de aquí se robaron esto, mire, eh, eh, procurador, aquí se robaron esto, investiguelo y que sea el propio Ministerio Público que levante, eh, la que haga la investigación y que levante la acusación, porque qué mal se ve que se comiencen a hacer denuncias, denuncias y denuncias y que luego no pase nada, porque entonces van a afectar la esperanza que tenía el pueblo en un verdadero cambio la sociedad está esperando, está esperando ahí un, un cambio y está esperando justicia, pero si es justicia, eh, eh, debe ser justo. No es persecución, cacería de brujas, porque entonces tendríamos que, que retrotraernos al pasado. Vámonos también para los gobiernos del PLD, de, de, también de Danilo y de Lionel, pero vámonos para los gobiernos del 2004. Vamos a ver, para que entonces sea justicia lo que se aplica en la República Dominicana. Ese es mi consejo. Dejen la bulla, dejen la bulla, si usted tiene algún elemento, eh, alguna denuncia, déselo directamente a la Procuraduría y que sea la, el propio Ministerio Público que haga la investigación del lugar, haga el levantamiento y que hagan mm. los sometimientos eh, correspondientes, porque si seguimos con un show, con un show, con un show... Es posible que nos pasemos los cuatro años en acusaciones y acusaciones de que si se, se robaron aquí, que si no dejaron nada, y entonces no terminemos en nada. Y es una pena que eso suceda. Bien, gracias, Yerjan. Miren, eh, ninguno de los funcionarios del actual gobierno ha hecho lo que tiene que hacer un funcionario que quiere definitivamente que se haga una investigación por corrupción. Y es pedirle a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría y hacerlo de manera formal. ¿Por qué? Porque todo eso que se está diciendo es cháchara. Todo eso es simplemente para crear una, un estado eh, de, de, desosiego, de desasosiego en la ciudadanía, de interés, poner a la gente en ascuas con el tema de la corrupción, que es uno de los temas que a la gente más le gusta hablar y más le gusta opinar sobre él. Comienzan a a tornar y virar, fulano, ladrón, sutano, ladrón, yo quién, ladrón, y entonces por ahí vienen las cosas. Yo pienso que ninguno de los funcionarios que han dicho que, ha, que hay irregularidades tiene calidad para decirlo. ¿Por qué? Porque eso que dice, si no lo dice un equipo especializado como es un equipo de auditores que pueda luego servir de prueba en un tribunal, todo lo que se está diciendo, todo lo que se está diciendo incluso, eh, sin esas características puede o no sirve, no tiene ningún valor jurídico para llevarlo a un tribunal. Cuando un funcionario, yo escuche, que diga acabo de enviarle un oficio a la Cámara de Cuentas para que venga a auditar mi institución porque eh, quiero saber si aquí realmente hay irregularidades que puedan llegar a los tribunales o que sean mal uso de las de los modos, de las maneras en que se deben hacer las cosas desde el punto de vista administrativo. Entonces yo creo que ese funcionario está haciendo la cosa correcta. El gobierno de Abinader, eh, veo, me, lo veo, lo siento, que va a, a fracasar en la primera, antes de llegar a la primera pubertad. Fracasar en el sentido siguiente, va a fracasar en el sentido de que se va a hacer viejo, se va a hacer un gobierno viejo antes de cumplir los 100 días, porque todavía no se han cumplido los 100 días y se han cometido algunas barbaridades. Y eso es lamentable para, una, para un gobierno de un partido que vendió la idea de cambio y que el 60, 50 y pico por ciento de la gente votó basado en el criterio, en la idea de ese cambio. Ha habido, por ejemplo... En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se ha metido la pata en más de una ocasión. Ya se ha constituido una especie de deporte meter la pata. Acaba de meterla ahora Antoliano cuando dice, sí, el consultor ay, jurídico del Poder Ejecutivo. Qué, qué, qué dice como que eso no es tan gran cosa, que cambien una ley para nombrar a Wellington al en INAPA. Eso acaba ya. Sí. No deben un... ser temas de del consultor jurídico porque bueno pero para no él, él, él, la, porque no, no, es político no, no, eh, porque pero espérate. actúa ahí no, como ahí, yo mira, yo pero espérate, ahí, él es el abogado del el gobierno titular. precisamente entonces él, él es el que tiene que decirle sí, al gobierno sí, las cosas. pero quién fue que actuó el gobierno no, no, o el poder ejecutivo no, no, el poder legislativo, legislativo estamos de okay. acuerdo estamos de acuerdo es la separación que debe haber no hombre pero él tiene el derecho a una opinión Sí. Es pues un funcionario del área, y además político. es político. En esa parte estamos. Pero, claro. Claro. pero creo que Justamente no le ayuda. De pata esa. Pero ¿Eh? ¿Cómo tú vas a decir? No, pero claro, eh, eh, que son que exagerada. Exagerada las cosas. Creo que no le ayuda. Ah, pero ahora no. son exageradas. No, no Mira, son exageradas. No por Dios. Estamos hablando de un asunto que violenta la institucionalidad de una república, de un país. Que Gonzalo haya sido. Eh, ministro de, de, de Obras Públicas Y no tenga más que un curso técnico Perfecto, pero no se cambió la ley Para que él, el curso técnico Que él Demuestra. tenía Le sirviera para sí. ser mi, eh, Ministro de, de, de Obras Públicas Y así por el estilo Una cosa es nombrar a alguien Que no tenga las condiciones en el lugar Y que deslenable Digamos, bueno, pero estamos huérfanos Porque este tipo no sabe de lo que está hablando Pero, pero peor es que se cambie la ley para que alguien pueda encajar en el puesto que quiere porque entonces está, se está viendo que el Estado es una especie de pastel yo quiero este pedazo del pastel, no este, sino este no, que tú no lo puedes coger, no, pues hay que autorizarte a que lo coja, entonces hay que tomar en cuenta esa, esa imagen que está ahí yo la mandé a propósito de que Yerjan pidió el listín diario pero qué bueno porque eh, Dice que sospechan, borraron información sensitiva en la Procuraduría, le, le quitan a la... bueno, eso, son, eso es otro, otro tema. Pero lo de arriba, óyeme, no puede sospechar porque el investigador no puede hablar de que yo sospecho que aquí hubo tal cosa porque se asume que él debe hablar él debe decir lo que tiene que decir cuando tenga seguridad de lo que está claro. diciendo porque la investigación es un asunto muy sensitivo y yo le voy a decir una cosa desde el año 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía la Procuraduría fue dotada de un sistema de red nacional fue de las primeras instituciones quizás la primera que usó el, BO, el, el, el, el VOP o sea Voice over Internet. O sea, teléfono que no usaban el sistema eh, telefónico normal, eh, el, el, el que sirven las compañías de telefonía, sino era sobre Internet. Ese fue, ese fue un, un proyecto que se hizo con Cisco System, que es una compañía norteamericana sí. especialista en ese tipo de servicios. Es decir... Cada procurador, cada, fiscaliza, cada fiscalía, los fiscalizadores no, ten, no tuvieron eh, eh, IP, tenía una estación con un número. Y yo nada más marcaba cuatro números, tres o cuatro números, y me conectaba inmediatamente con esa fiscalía, aun si estuviera en Jimaní. ¿Ok? Eso era, la, la idea de eso era darle un mayor nivel de seguridad para evitar la, la, la, la pinchaderas de los teléfonos, como aquí eso era... Pues se hizo eso. Lo que quiere decir que si alguien toca un archivo de la red de la procuraduría, pues entonces indudablemente que se va a saber porque eso va a quedar registrado. Mira, claro. No, y que debe ser así. Si decir. alguien borró algo de ahí, ahí eso queda un, eso queda un rastro queda un rastro no entonces lo que mayores. tienen que hacer es investigarlo de manera responsable y una vez concluida la investigación entonces hagan la denuncia eh, eh, eh, y sometan a la justicia a quien tengan que someter pero qué mal se vería que es, esto sea una sospecha que incluso de una vez la ponen en primera plana porque es un notición eh. y que luego entonces se caiga que no que fue una equivocación mira pues, caramba mira sabemos la inequidad la inequidad con que se manejó esa Procuraduría en mano de Jan Elan Sí, pero eso es una opinión ah, ah, eso, eso tuyo es una opinión No, no, pero soy yo que estoy hablando ¿Qué? Ajá, pero por eso te espera, espera, espera, Pero espera. para el público que no está viendo No, no, no, pero, no. Pa... yo sí, estoy... Pero hay que deslindar Permiso, ¿verdad? permiso deslindar Yo estoy criticando Una información de la pues, opinión Eso que yo dando no, no. ahí es una información Lo que estoy dando ahora es una opinión No, no, no, espérate, espérate, espérate. O sea, Eso es lo que tú opinas sí, Tú no tienes sí. ninguna base científica para detectar sí, sí, sí, sí, sí, Mira, mira, mira, óyeme Pues somételo. Espérate. ¿Por qué tú no sales de aquí con expediente hoy los los No, no, no. No. no tienes nada? Eres muy extremista. Eres muy extremista. Aquí todos sabemos cómo se manejó Jean Alain. Y la ausencia de preparación para el cargo. Aquí todos sabemos, en el país, pudo ver cómo Jean Alain se manejó en la Procuraduría. Lo criticaste tú, lo criticó Amado, lo critiqué yo y lo sigo criticando. Sí, opinión. Bueno, entonces, pero... Nada que ver, con porque no estoy hablándome de eso, es que todo se parece en un mundo de información en la cual yo tengo derecho a dar mi opinión y claro. a entender que en la forma que ese caballero se, se manejó fue fatal para una procuraduría. Aquí no ha habido procuraduría. Todo era maleado por el poder político y él era un muchacho mandado. ¿Tú sabes lo que hacer gastar y creer que aquí había un caso de Odebrecht? Parte por ahí porque a mí no hay que decirme más nada. El caso de Debre, salieron con camarógrafo a buscar los supuestos implicados de una lista que nunca apareció. Y fue a, a, a, a Brasil, como fueron los de los demás países, que hoy hay preside, expresidente, vicepresidente, ministro, esposa de expresidente, presos. Y aquí no pasó nada, aquí pasó un show. Donde el que más habló a los públicos, si me dejan aquí yo hablo, hoy es el presidente del partido de la liberación dominicana, Temos te Montaz. ¿Sí o no? ¿Es mi opinión o es la verdad? Pero es una opinión, no dejes eso. No, de no. por ejemplo, tú no puedes tomar pero eso, es chame, a lo que yo me refiero. Pero yo te, eso, te, voy justicia, te, no voy, no, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Porque tú sabes de. Tú, tú vas. No. Tú sabes claro, cuáles son no, los elementos tiene, que tiene, se requieren tiene para. que deslindar la opinión oye. de la información. Una cosa es una opinión no, que tengas no, no, sobre no, no. alguien. Otra cosa no, no, es la no. información concreta Está bien. Con la que tú puedas usar defiende tu gobierno, como te dicen los ah, lo, estadounidenses. Lo es Entonces, es la, yo, fíjate una cosa. Yo no puedo tener una opinión contraria a la tuya. Y me pero me si tú estás en una de opinión, un no estés de, de, no esté denostando pero, la opinión mía. Es que yo te estoy diciendo que deslinde una información es que no, es de que la, no. la opinión. Que Óyeme, tenemos que tener cuidado con eso. Oye, escúchame, Es como lo que yo dije aquí ayer. Lo que yo dije aquí ayer que Lo voy a ahorita lo, lo voy ¿Qué a repetir. Las informaciones que yo di son informaciones, sí. no opiniones. Y no le quito a eso que yo dije ayer aquí a la gente que me, que, que me han estado llamando y escribiéndome ni, una, ni un punto ni una coma porque es una información ya. concreta. Pero Óyeme una cosa: como aquí estamos ah. en un proceso de opinión y de observación de lo que vemos y escuchamos <ríe> y de lo que vemos en la noticia, Jen Alain lo que hizo aquí fue un show mediático para justificar de que se estaba haciendo un trabajo y llegó y hizo una reunioncita de que, que lo recibió un tal fiscal de, de Brasil que nunca se vieron y vino luego sin ningún papelito que pudiera implicar a los verdaderos implicados. Señores, tú sabes qué es lo que aquí pasó, que como aquí no se puede, el político no puede tener mala memoria, el único país que visitó el candidato Danilo Medina en el 2012 fue Brasil. Y las únicas dos reuniones que tuvo fue con Marcelo Odebrecht y Joao Santana en el parqueo. Esa fue la primera foto llevándolo a esa oficina. Como si fuera una visita de un estado a otro estado. Porque hasta ahí llegó el poder que tenía Marcelo Odebrecht en Brasil, al punto que saliendo Lula, lo recibió ya no siendo presidente y terminó visitando República Dominicana a pocos meses de Danilo Medina ser presidente, en, en tenis, un suetecito, en un avión privado, en el aeropuerto y fue al Palacio. Y en el Palacio saliendo el mismo día para Brasil, Dijo que un solo periodo para un hombre como Danilo Medina era insuficiente pero todavía pero no habían hecho ningún si tipo de revolución si tú te das cuenta Francis si tú te has tomado un tiempo para tú dar tu denostar palabra. lo que pero fue oye, ese ministerio pero público exactamente y no es, que no dejo de creer es todo opinión, lo que se ha dicho ahí aquí estamos hablando de una acusación y de, y de denuncias de borrar información es que a, a, a bueno ese es un pero tú estás pero por comprobar mira, la mira, verdad que sí pero escúchame tú estás hablando tú estás valorando la gestión claro esto, que no dudo nada de lo que se está diciendo ahí una cosa es tu valoración de su gestión que pudo Esa es ser, mi valoración, respétame pero, pero claro punto, y ¿A quién tú quieres? Pero lo oigan, que yo quiero que oigan, tú deslinde oigan ustedes, Yo quiero que me llamen No me entiendo? están entendiendo Lo que yo quiero que tú deslindes es tu valoración De lo que es la imputación no, de un hecho delictivo ¿cuál, es ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Precisamente ese Que una cosa es tú valorar la gestión que pudo ser buena o mala Y otra cosa es tú deslindar eso De una imputación como es el hecho delictivo que se le está eh, eh, eh, ya ustedes, prácticamente imputando ustedes han, a eso ah, que yo tú quiero Tú te referías a esa información que era muy ligero. Tú también hiciste una ley y yo dije, de esa gestión que pasó, yo no dejo de creerle a nadie de lo pero que haciendo Pero te das cuenta mira, de lo que, lo que está haciendo que, ahí. Que claro, estás asegurando especula, estás y me estoy especulando. Especulando a lo que el gobierno Oye, está si haciendo después, ahí. Y si después resulta que no es así y te equivocaste, bueno, va a bueno, tener pero, que retratarte mira, aquí. Bueno, se equivocó. Me equivoco. No, aquí. para nada. Pero lo que te que, digo, me, que me sometan... Una cosa es tu opinión. Allá en Alain, no que me someta. Que Allá me someta. Y cuidado. no dejo de decir que él es un miren, incapaz. Miren, miren, miren déjeme, en mi opinión él es un incapaz. Ah, déjeme decirle una cosa. En una, y trastornó no hay, el claro, sistema, sí, y, oigan y trastornó esto, la fiscal, la, oigan esto, el Ministerio oigan Público. El, oigan esto, en una nación como la nuestra, donde la gente vive tan politizada... Donde se dan ese tipo de enfrentamiento que ustedes acaban de hacer ahora por una por un criterio un político criterio no en una nación como esta o yo los, soy responsable no, los respeto los, los gobiernos ah, bueno. los gobiernos oigan los gobiernos saben sobre todo los que están entrando saben que eso le ayuda en cierto modo a que la gente se encargue de atacar el gobierno saliente y el partido saliente sobre todo en las condiciones que salió el PLD. Yo no creo que ningún funcionario del gobierno de Abinader crea que eso que está haciendo no tiene otra no tiene otra razón que no sea crear el, el, el, el boom mediático y nada más. Porque la única manera, incluso, eso que tú decías, Francis, de ir a, a, a, a, a, a Brasil a buscar pruebas, para un caso que se está conociendo en la República Dominicana Habría que ver desde el punto de vista de la norma Si esa prueba tendrían condiciones de validez Siendo obtenida en, fuera del territorio de la República Dominicana Donde no hay control de la legislación Porque acuérdate que el principio de la prueba es Que cualquier cosa sirve para probar Siempre que haya sido obtenida legalmente Y ninguna parte puede fabricar su propia prueba Claro O sea eso de que la gente Y todo el tiempo se habló De que en, en, en, en Brasil están dando pruebas Para el caso de Odebrecht Pero cuando tú vas a la norma Ya con cabeza fría Con cabeza fría Con cabeza eh, eh, eh, procesal Tú te das cuenta y dices, mmm, Pero esas pruebas pudieran ser declaradas inválidas Porque qué control tiene la ley Tiene el proceso Que se organiza a, en la República a, Dominicana Espérate Francia Espérate Francia espérate. Qué valor tienen la forma como ha sido recogida, que la, es básica para que la prueba tenga sentido en un tribunal. La, la que tenía el fiscal general de Brasil cuando sometió a todos, ¿esas pruebas eran todas validadas? ¿O, y... ¿O quién? Marcelo Odebrecht no, no, estaba no, no, condenado. No con es ¿Qué es eso? Oye, no, no, es, es que es eso. Óyeme, óyeme. El Lava Hart, oye, me, oye, me, que... oye, me, oye, oye, me oye, empezó en el 2011 oye, en no, Brasil. Oye, me, Francis, Francis, ya todas esas pruebas dieron con los culpables Francis, Francis, principales Francis, Francis, Francis, y esos culpables estaban sí estaba cantando. Oye, Francis, oye, oye, oye, oye. ¿Cómo tú me la.? Vamos a hablar como técnico, no me venga a ahí Esa, que que yo quiero llevarlo. como técnico y no como político. Oye, como técnico. Entonces tú me vas a decir que la. La prueba, que tiene el, viejo. la prueba que tiene la que le dieron condena a esos que están condenados si y el fiscal es le está allá. ofreciendo, cógelo pero Francis, pero Rodríguez, Rodríguez. Eso es allá, vamos a ver si la norma procesal dominicana Claro que la admite Bueno Tú sabes más que yo de derecho procesal penal. Bueno, Bien, Yo me pero, voy a callar en este momento bueno, pero porque también yo soy, soy. no voy a discutir Pero tampoco he dejado decías, de tener pero no, no, no, no, como decís, tú. Pero no voy a, no voy a discutir una necesidad. Lo mismo que tú decías ahí sentado no. que Marley Martínez era cómplice en el caso de, de, de, de Emily Peguero y se demostró que no pero yo te lo advertía. Cuando te lo, dije, cuando te lo yo advertía en varias ocasiones No hable con pasión, habla como técnico. No, cuando yo lo trabajaba era esperando que el Ministerio Público continuara el proceso, como Amado lo explicó. Y yo decía, esta es mi opinión. Pero como complicidad, Ahora, tú sabías pero que Pero ellos me, no, no, no lo lograron. Forma. Ellos no lo lograron. No, no, no había forma. Amado. Ah, tú quieres construir Amado, el hecho en función Amado, de lo que tú quieres. No lo sabes. La prueba no de se Lava Jato y lo que dio al traste con es esa cierto. mafia fue lo que desató en el mundo. Y wow, cada país claro. tenía que irse a servir de eso Yo para juzgar aquí. Admitiría la legislación ¿Siento? dominicana que se trajera una prueba de otro país por la, viante, ¿no? por, por la persona que tiene que presentar la prueba en el tribunal, que está obligada a, a, encontrar, a buscar la prueba, que es el Ministerio Público. Ay. Lo admitiría un juez, un juez, claro. un juez con la cabeza bien puesta, no un ¿Qué? loco viejo. ¿Qué pues, acuse, acuse, me acuse. Ahora, pues, pues, Miriam tenía razón ¿Cuándo? Cuando le dijo lo que le dijo a los fiscales. Se lo hizo mal también. ¿Tú sabes por qué? Ah. Porque esa no es la labor de un juez. Claro, decirle decirle al Ministerio Público, usted tiene que investigar de esta, de esta forma o de la otra. Y usted investigó mal. Esa no era la función bueno. de ella. Por un asunto, por un principio de separación de funciones claro. entre juez y ministerio público. Se expresó. Entonces, ah, tú... ah, pero, ah, sí. pero se expresó mal, viejo. Se expresó mal. Ah. Vamos a lo WhatsApp, es Vamos a ver si. Bueno, tenemos con Francis Rodríguez, nos ha mandado aquí esta, esta información de la UAS. Dice: avisa a todos los docentes de la UAS, eh, soporte para la adquisición de equipos tecnológicos. Interesante. Eh, para la calidad de la educación virtual. Ahí está. Eh, me imagino que esa información le llegará a los maestros de manera directa. No, no, ya está sí, en madera. Sí, sí. Perfecto, qué bueno. Pero explica lo que es, explica lo que es. Correcto. Dice: vamos a leerla, entonces dice Como parte de los esfuerzos en esta gestión Esta es la de San Francisco ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, para garantizar la calidad De la docencia virtual Sin afectar los ingresos normales de los docentes Esta rectoría conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Profesores La UAS Otorgan un apoyo a cada maestro y maestra Para la adquisición de equipos tecnológicos Que faciliten el mejor desempeño En este ambiente de la enseñanza, de la enseñanza virtual Esta contribución se suministrará En tres partidas 9000 cada una ¿Cómo? Eh, la primera semana de cada mes Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 Como pagos únicos y definitivos O sea, te van a dar $9,000, $9,000, $9,000 Pero bien mil Sí, excelente Para para la ayuda ahí de la adquisición de equipos tecnológicos Ahí sí aplica la educación virtual en los adultos Seguimos Celeste nos manda aquí varias postales, ¿verdad? Gracias eh, a Celeste, Celeste Núñez yo he mandado aquí esta fotografía